Empecé porque siempre me ha llamado la atención eh, el Eric Kerula, que no en general, y sobre todo la barrena. Pues empecé viendo pruebas y siempre andaba detrás de ellos. Sé que quiero probar, quiero probar. Y bueno, pues un día me dieron la opción y me cogieron el número de teléfono. Me acuerdo además que fue la fiesta de la gorriga. ...que me dijeron que querían hacer un equipo de chicas... ...y nunca pensé que se iba a salir adelante... ...pues de repente me llamaron... Que, que, ...que a ver si quedábamos un grupo de chicas en cabieces... ...y bueno pues eh, me animé... ...cogí la barrena y a día de hoy. Empiezas con tu modalidad... ...la verdad que al final el cuerpo lo preparas... ...normalmente para una modalidad... ...pero al haber tan poca gente que quiera hacer y sí que te van animando... ...te van conociendo otros equipos y te van animando a hacer diferentes deportes... ...y a probar por lo menos... ...y bueno yo he competido en yunque... ...en el campeonato de yunque... ...hemos estado haciendo alguna vez hecho chingas... ...aunque no la verdad es que no me motiva mucho... ...pero bueno también estaba estado ahí liada... ...y luego sí que empecé a competir con las guisaproba... Estuvimos haciendo arrastre de piedra, eh, empezamos como individual y bueno, al ver que tampoco tenía chicas conmigo compitiendo y ninguna que se animara, pues empezamos a hacer exhibiciones de diferentes eh, tipos, pues eh, sobre todo en pareja. Eh, hacíamos arrastre de piedra entre dos, pues diferentes competiciones y la verdad sí que empezamos así un poco con... ...pues con lo que son las exhibiciones, haciendo con niños, exhibiciones pequeñitas... ...y bueno, sí que se las guisaproba, eh, lo que es ese deporte en general... ...está cogiendo un poquito más de fuerza y ahora sí que con esto de la pandemia... ...se ha parado un poquito, pero sí que hasta ahora el arrastre de piedra... Eh, ...por nosotros, por gente, por personas, eh, se había dejado un poco... ...y sí que estaba cogiendo un poco más de fuerza solamente las, las pruebas con animales... ...y ahora sí que se está viendo una tendencia a la contra... ...igual eh, el arrastre de piedra, el de bueyes... El este, ...se está dejando un poquito por el tema de protección animal... ...y las guisaprobas están cogiendo un poquito más de fuerza... ...recordar todos, ¿no? Pues la primera vez que sales a las plazas... ...pues la verdad que el ánimo de la gente... ...el ver a, las, a un equipo de chicas encima de la piedra... ...porque sí que alguna chica había, había habido barrenando... ...pero no un equipo de chicas como tal... Y sí que bueno pues el primer día que sales a las plazas, que fue en Ciérvana, en una Jaya en Ciérvana, y luego, pues bueno, pues eh, siempre ha habido plazas que tienes un poquito más de recuerdo, pero sí que la final del Parejas con Izaskun, cuando ganamos la chapela, jo pues ese es un recuerdo súper chulo. No hay una respuesta a, a, a lo que solo se el Quirola como tal, no ya solo para nosotras, eh, a nivel general, sí que se está apostando un poquito más en la cantera. Sí que se han visto estos últimos años gente que se preocupa un poquito más de que llegue a los más jóvenes, empezar un poco con los niños, llevar acercarle un poco a los coles, pero, pero la verdad que el Errik como tal te tiene que gustar mucho para, para que esto vaya adelante. El Errik la verdad que me ha dado muchos amigos, sobre todo eh, conocer muchos sitios, conocer a mucha gente, y, y el, el poner ese trocito de historia, ¿no? lo que, sobre todo con la barrena, por lo menos para mí, ese trocito de. traer ese trocito de historia, de ese homenaje que puedes hacer a la gente que está trabajando en, en las minas, por ejemplo, y ponerlo a la historia, acercarle hoy ese, poder acercar hoy esa historia a la gente y sobre todo a los críos.